amigas y amigos de Puebla, y sus alrededores y de todos los lugares en los que nos estén viendo. Mi nombre es Eduardo Cobian y a nombre de la titular de este programa de Erika Rivero Almazán me encuentro hoy al frente de esta emisión. Es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Eduardo Cobian y tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar de un lugar del Estado que es eh, pues un centro económico, un centro político y en el cual están pasando cosas. Eh, quiero dar la bienvenida a Abraham Salazar, quien es delegado distrital de Movimiento Ciudadano en San Martín, Texmelucan. Bienvenido, Abraham. Muchas gracias, Eduardo, por esta invitación. De verdad, es un gusto poder saludar a todo tu auditorio en esta tarde, noche ya. Muchas gracias por la invitación. Y también, de igual manera, dar la bienvenida a Alejandro Flores, quien es... También delegado distrital de Movimiento Ciudadano en San Martín, Texmelucan, Alejandro, bienvenido. Eduardo, un placer. Muchísimas gracias de estar contigo esta noche con tu audiencia. También agradecemos el espacio para poder platicar de San Martín aquí de la mano con mi querido Abraham y contigo. Perfecto, pues vayámonos arrancando. Como diría Jack el Destripador, vámonos por partes. <ríe> eh, Abraham, tú competiste por una elección para ser presidente municipal en la elección pasada. Pasaron muchas cosas, eh, hubo algunos eh, votos que se dieron, tú tienes más clara la, la radiografía, y al final el resultado electoral no te fue favor, favorable en los números, pero estuviste muy cerca. Eh, bueno, la, la realidad, Eduardo, es que nosotros ganamos la elección. Uh -huh. eh, la ciudadanía en San Martín Texmeluca nos dio esa confianza, eh, ese respaldo y en su momento nosotros ganamos la elección. Eh, desafortunadamente pues eh, hubo un fraude en San Martín Texmelucan, eh, quien estaba en esos momentos en un quinto lugar, eh, que era pues la coalición de Morena-PT. Eh, al final terminan en un primer lugar y pues eh, nosotros vimos eh, un proceso eh, que realmente fue eh, todo planeado para que así fuera. Y desafortunadamente, pues el resultado fue otro. No fue el resultado que la ciudadanía había en un momento dado, eh, pues, eh, tomado ya en cuenta, sino que, pues, eh, todo vino a trasquiversarse. ¿En eh, manera oficial cómo quedaron los resultados? En un, en un principio nosotros eh, habíamos eh, tenido un primer lugar con eh, más de 8.000 mil votos. Eh, la coalición de Morena que estaba en un quinto lugar pues había quedado en 4.000, poquito más, eh, y en un cómputo final, Movimiento Ciudadano pues queda con 9.089 votos, la coalición de Morena, 10.174, que se va de un quinto lugar a un primer lugar mágicamente. En 24 horas. En 24 horas, así es, 6.000 votos eh, mágicos llegaron y pues ese fue el resultado final desafortunadamente. Y ya en tercer lugar, pues queda la coalición que, que en ese momento estaban representando PAN, el PSI y el PRD, con 8,688 votos. Pero a pesar de estos resultados, ¿no te has desanimado? Bueno, pues eh, yo creo que siempre alguien que entra en esta incursión de política o ve una plataforma para poder trabajar activamente en la ciudadanía, el trabajo es continuo. Las necesidades en todos los rincones de las comunidades son día a día. No, no son tres meses antes de un proceso electoral, sino día a día hay necesidades. Y creo que cuando lleva uno una actividad social ya, eh, pues es, es, es un trabajo continuo el que se debe llevar a cabo. Y cuando hay una confianza de la ciudadanía que respalda este trabajo, pues con mayor compromiso se tiene que venir realizando. Entonces yo creo que el motor que nosotros tenemos es la confianza de la ciudadanía y todo el apoyo y respaldo que hemos tenido ya a través de muchos años. Es por ello que un grupo muy importante de profesionistas en el municipio, de ciudadanos, de jóvenes, de amigos, de vecinos, se suman a todas las actividades que hacemos y vamos nosotros haciendo ciudadanía en San Martín Texmeluca. Y esto muestra que a fin de cuentas no es necesario el tener un cargo político para hacer el bien, no es necesario tener un cargo político para trabajar de manera constante con la ciudadanía y estar cerca de ellos. Y a fin de cuentas, estos números que nos marcas tú, nos hablan de que la gente volteó a ver a un partido como Movimiento Ciudadano, de que la gente lo vio como una opción de gobierno ciudadano y que le dio su confianza. Así es. Entonces, eh, ahora pues supongo que los trabajos pues, continúan. no Y también nos está acompañando Alejandro, que es delegado distrital, Alejandro Flores, de Movimiento Ciudadano. Y platícanos qué es lo que están haciendo en el, en el distrito, cuál es la actividad política que están haciendo ahora pues en vista pues, a todo lo que ya viene, ¿no? Porque ya tenemos un calendario que está más adelantado que otra cosa. Entonces, este, <risa> eh, Eso, la verdad es que quien no se esté poniendo las pilas puede quedar atrás. Algo que decía Lalo, este, mi querido Abraham, es justamente en los tiempos uh -huh. en que tenemos muy claro que se trabaja todos los días, ¿no? Sería un gravísimo error empezar a trabajar un año antes, dos años antes, de frente al 24, por ejemplo, que es lo que más tenemos cerca con respecto al tema electoral. Pero sí te puedo decir que el Movimiento Ciudadano de Catrinchera, desde la Coordinadora Estatal, desde el propio Coordinador, a quien le mandamos un saludo, Fernando Morales, y todo el equipo que estamos en cada uno de los 217 municipios, incluidos Puebla Capital, San Martín, por supuesto, el Distrito Local 7, que es con cabecera en San Martín, que abarca San Felipe Totlalcingo, Santa Rita Tlahuapan, San Salvador El Verde, San Matías Tlalancaleca, y por supuesto la cabecera. Es un trabajo de todos los días y eso es lo que nos ha dado justo la pauta para poder entender a la gente, para poder llevar esas necesidades que tienen a una realidad con base en soluciones. Y eso es justo lo que ha marcado la diferencia en el paso que tenemos trabajando dentro del Movimiento Ciudadano y también con un proyecto social, porque además la gente conoce a Abraham, conoce su trabajo desde hace muchísimos años y que hoy en una plataforma como Movimiento Ciudadano es increíble la respuesta porque también déjame decirte algo que en San Martín Texmelucan Movimiento Ciudadano es la fuerza número uno y en eso tenemos más el compromiso de seguir trabajando esperando por supuesto los tiempos pero con el compromiso con las necesidades de la gente eso lo tienen ustedes ya muy claro lo tienen medido este, digamos esa posición que tiene muy mencionado en el distrito. Claro, 100%. Eso, eso siempre se ve, pero insisto, es un trabajo de todos los días. ¿no? Seguramente en algunos otros casos van a empezar a trabajar cuando llegue enero o meses o porque pasa. Pero nosotros más allá de hacer eso, estamos visualizando cómo podemos hacer para que las cosas sucedan y solucionar esa problemática que existe no solamente en San Martín, sino en cualquiera de los otros municipios que pertenecen al distrito local 7, por ejemplo. Sí, pues esperan a la pepena, ¿no? y están a la mera hora buscando ahí <ríe> cómo acomodarse. Pero bueno, sí así otros este, candidatos, ¿no? Pero bueno, una pregunta muy importante. Hablemos ahora de San Martín de Fuenca. ¿Qué es la problemática que estás viendo tú en San Martín de Porque a fin de cuentas los problemas siguen. Hubo una continuidad en el gobierno de la ciudad de San Martín, que a fin de cuentas el proceso de reelección, eh, como fue el espíritu del legislador, fue para dar una continuidad a los trabajos, para generar proyectos a más a largo plazo, con mayor alcance, con mayor continuidad, y bueno, eso se tuvo electoralmente en San Martín. Pero ustedes están recurriendo a las calles en San Martín, ¿qué es lo que está pasando en ese municipio? Hay, hay dos problemas muy grandes en el municipio, y el primero es la inseguridad. Y el segundo, la corrupción, que al final van de la mano. La inseguridad que se está viviendo en San Martín, Texmelucan, eh, creo que ha rebasado ya los límites porque, no diría uno, no lo decimos nosotros, la misma eh, fiscalía en las encuestas que tiene, con, en comparación con los años pasados, pues los índices delictivos han ido en aumento en un... Eh, dependiendo el delito, pero estamos hablando de los del fuero común, te puedo decir que en un 25% hasta un 300% dependiendo y en un 1300% los delitos cometidos por funcionarios públicos que el día eh, de hoy están denunciados, que ha habido un incremento tremendo, por ahí les eh, compartíamos una tabla que nosotros eh, hicimos, pero con todos los datos de la Fiscalía nosotros no eh, alteramos ningún dato, sino únicamente eh, sacamos los datos como debe ser a través de transparencia, y mira ahí hasta un 400% el robo a institución bancaria en los últimos eh, años, y comparamos una administración con la otra, eh, por ejemplo el 300%, el 360% en el abuso sexual, 400% de aumento en los feminicidios, el eh, 203% eh, por ciento en el robo a transportista, que ha sido eh, por ahí un tema muy importante y muy, muy amado, eh, inclusive una, una, una manifestación de transportistas, eh, también el robo a transportista con violencia aumenta el 214%. Entonces, Eduardo, a través de esta tabla, que la misma Fiscalía eh, tiene y a, y a través de transparencia, pues todos podemos tener el acceso y todos los ciudadanos tenemos la oportunidad de saber cómo está nuestro municipio, pues creo que no hay mayor ejemplo que el que podemos ver y el que nos da la Fiscalía General. creo que los eh, índices que se están eh, llevando a cabo, pues es única y exclusivamente todos los delitos del fuero común y que se ven eh, realmente rebasados y el comparativo es de una administración a otra. Pero vamos a seguir haciendo esos comparativos porque es muy interesante el tema de San Martín, porque no nada más es la inseguridad, sino también la corrupción que se vive. Hoy esa corrupción que hay en el municipio no permite ya que la derrama económica que se tenía antes en un San Martín tan comercial como todos lo conocemos, porque la gente ya no quiere llegar, no quiere visitar el municipio, porque parece o pareciera que San Martín ya es una caseta de cobro por los abusos de autoridad de los agentes de tránsito y agentes de policía. Y eso hace que se pierda una derrama económica en el municipio porque ya no nos visitan de Villalta, porque ya no llegan de Río Frío a hacer sus compras a San Martín, porque muchas veces desde Huejochingo que nos visitaban nuestros vecinos, eh, prefieren eh, venirse o irse a otros lados. Y creo que esos son las dos problemáticas grandes que se viven en nuestro municipio. Sí, además con una posición económica muy envidiable, estratégica, sí, eh, estando es a pie de, de, de carretera de las más importantes del país que, te, que sí, atraviesa, sí. Eh, que te lleva a la Ciudad de México, teniendo un aeropuerto... Eh, realmente muy cerca, sí. este, no ha tenido, o sea, ha estancado ese crecimiento. ¿no? Se ha estancado, totalmente, lo dices bien, Eduardo, San Martín Texmelucan tiene una eh, posición ge geográfica envidiable, es estratégica, pero a la vez, eh, pues también nos ha hecho vulnerables, <risa> ¿Sí? esa, esa estrategia que tiene nos hace vulnerables, por la falta de compromiso muchas veces de la autoridad, porque hoy podemos ver un San Martín, a donde eh, eh, no hay crecimiento, ha estado estancado muchos años, y por supuesto la ciudadanía preocupada por la situación que se vive y el atraso que existe en nuestro municipio. Vamos a leer algunos comentarios que nos están haciendo, personas que nos están viendo, Miguel Ángel Ceballos López, y Isela Telles, eh, de Romero García está viendo el video, saludos, Pedro Pérez está viendo el video, John Wall, saludos Alejandro, gusto poder escucharte y saludarte, Mai Juárez está viendo el video. Reina Vázquez, saludos a Alejandro Flores, un placer verte. Jess Ram está viendo el video. May Juárez, saluda. Braulio Paisano, saludos a los conjurados. Saludos Braulio, Edmundo K, saludos al maestro Abraham Salazar. Muchas gracias, un saludo cordial. Ruz García, Quick Romero García, también saludos al maestro Abraham, Muchas gracias, Yandri López, Isela Telles, Rafael Nieto. Andrés Herón, me manda saludos, ah, muchas gracias Andrés Serón por mandar saludos, te mando un abrazo Andrés. Este Carla Romero está viendo el video, Lupita Altamir está viendo el video, Ulises Galvez, Valeria Salazar, Adán Limón, Erika Flores, te manda saludos. Alejandro, con gusto escucharte, Juan Carlos Álvaro Vadillo, saludos a Abraham Salazar, el trabajo sigue. Jesús Olmos León está viendo el video, Valeria Salazar, saludos Maestro Abraham, Rosinda Zavala está viendo el video. Joe Guzmán, Gaby, Jimena Parra, Aurelia Santiago, Hipólito Ramírez, trabajo limpio y honrado con el equipo de Abraham Salazar, saludos Gracias. al maestro Abraham y todo nuestro apoyo para él de parte Carla Romero, Alid Campos está viendo el video, Jimena Parra, muy bien dicho, maestro Abraham Salazar, es claro un ejemplo de un buen líder, el mejor y gran líder, César Flores está viendo el video, Saludos de parte de María del Carmen Martínez, Gaby, Cris Perea, Jesús Olmos, Juan Carlos Álvaro Vadillo, también te manda saludos Alejandro. Ulises, saludos Alejandro, Rosnava, saludos. Movimiento Ciudadano merece tener un mayor número de diputados en el Congreso, es un partido que realmente apoya y tiene en sus filas verdaderos políticos. Lo comenta John Walls Rodríguez, Sol Cortés, saludos al maestro Abraham, Vanessa Ciordia. Varias, varios, varios, varios este, personas están viendo Juan Carlos Álvaro Vadillo, José Antonio Huerta Y bueno, ahorita les seguimos Bien, bien, muy bien Eduardo muchas Y a todo gracias. esto, ¿qué es lo que viene del propio trabajo que van a estar realizando en San Martín? Bueno, con la ciudadanía eh, Así es, eh, hay, hay muchas actividades enfocadas Eduardo, como te decía Un equipo que respalda eh, eh, los proyectos Porque eh, se dan eh, asesorías jurídicas, terapias psicológicas a través de los psicólogos, los abogados, médicos también que prestan su servicio a quien lo necesita. Creo que el hacer ciudadanía es lo que más ha interesado en San Martín. Hoy vemos esa parte eh, que sigue creciendo porque el ayudar eh, se hace eh, un hábito para todos. El poder participar en la sociedad creo que es algo eh, que nos compete, nos compete a todos porque como lo hemos dicho el trabajar en la reconstrucción del tejido social es una tarea de todos. Y hoy creo que estamos dando ese ejemplo y no es de un día, sino ese trabajo tiene que ser continuo, no, no hay una necesidad específica tal día o tres meses antes de un proceso, creo que las necesidades en nuestro municipio y en todas las comunidades se ven día a día, entonces es muy importante esa participación y siempre invitamos a sumar a todos los ciudadanos, a los vecinos, a los amigos, a nuestras actividades, sabiendo que es un movimiento, un movimiento ciudadano de puertas abiertas para todos. Eso me parece muy bien. Y ahora hablemos de un tema también que es importante. Quisiera aclararnos también un poquito el tema de los jóvenes. También tenemos de invitado a Ricardo Masip, que es coordinador de Jóvenes del Movimiento en San Martín Texmelucan. Esa, esa gráfica que nos mostraste a, a, a el maestro Abraham eh, habla de un tema muy claro, que es... Lo que tú decías, una descomposición del tejido social. Totalmente. Esos números alarman porque estamos hablando de homicidios, de robo, abuso sexual, sí. este robo de vehículos con violencia, feminicidios. Eh, homicidios, feminicidios. Entonces, todo este tipo de, de, de cifras que son muy alarmantes nos hablan de esta descomposición de tejido y una afectación principalmente a los jóvenes y las jóvenes de, sí. del municipio. Porque a fin de cuentas son los que no pueden desarrollar una vida normal y una vida tranquila en la ciudad en la que ellos quieren, ¿no? Entonces a lo mejor hay veces que dicen, pues mejor me voy este, sí, sí. De, de aquí a, a permanecer. Es, ¿Qué es lo que están viendo en el tema de los jóvenes? Bueno, el tema de los jóvenes es para nosotros de lo más importante, porque lo decimos bien, Eduardo, los jóvenes son el presente y el futuro, el presente que está construyendo el futuro en todos lados es el presente de San Martín, Texmelucan y por supuesto los jóvenes comprometidos, como siempre los hemos, los hemos visto y hemos trabajado con ellos. Hay eh, diferentes actividades donde ellos mismos eh, realizan, Eduardo, déjame decirte que los jóvenes en el municipio eh, traen diferentes eh, actividades para poder eh, pues, eh, sacar los liderazgos que ellos también tienen, comprometidos con todos y hoy pues no es la excepción, nosotros para el 31 de este mes tenemos ya eh, preparadas unas conferencias, un, un foro para jóvenes y pues qué mejor que está acá Ricardo Masí que es también eh, coordinador de Jóvenes en Movimiento en San Martín Texmelucan para hablar de, de este tema donde todos los jóvenes son los que se ponen de acuerdo y empiezan a, a hacer la, la chamba como debe de ser, diría Ricardo, bienvenido ¿Qué tal Eduardo? Eh, bienvenido a los conjurados, platícanos ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Cómo ves a los jóvenes? ¿Cómo ves a tus contemporáneos San Martín Texmelucan? ¿Qué les preocupa? ¿Qué les duele? ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? ¿Cuáles son sus inquietudes? Pues mira, este, yo veo una juventud, pues a pesar de todas las circunstancias que tenemos, eh, en San Martín no tenemos nada, no hay este, un lugar digno para hacer deporte, no tenemos a lo mejor una biblioteca pública a la cual ir, no, no tenemos oportunidades de empleo, de educación tampoco, este, las escuelas están muy mal, por así decirlo. Entonces, son muchas cosas, pero a pesar de eso, eh, yo veo una juventud que siempre lucha y se preocupa por salir adelante y por mejorar siempre a su comunidad. Eso es mi diagnóstico. Y ahora ustedes están proponiendo algo, se están organizando. Así es, este Cuéntanos como ustedes. dice el maestro Abraham Salazar, eh, estamos haciendo invitando a todos los chavos a este 31 de, de, de agosto, miércoles, a nuestro nuestro foro eh, que se llama Jóvenes, el presente que construye el futuro. Como sabes, este mes es muy importante para todos, ¿no? Es el mes de la juventud. Y déjame decirte que en Jóvenes Movimiento Texmelucan, Siempre hemos trabajado porque eh, los jóvenes sepan eh, cuáles, eh, sepan qué pueden hacer, eh, ¿cómo te explico? Que los jóvenes eh, puedan participar, tener una participación efectiva en las políticas públicas. ¿no? Nosotros este, informamos, podemos decir, mira, si tú participas, Puedes cambiar muchas cosas, puedes cambiar este, tu comunidad, ¿no? Y son, no solamente tú, puedes cambiar las personas más pequeñas que vienen atrás de ti. Si no participas, pues tiene muchísimas consecuencias, ¿no? Entonces, por eso los queremos invitar este miércoles 31 de agosto a nuestro este, foro Jóvenes, el presente que construye el futuro Va a ser un evento muy grande este, Vienen exponentes bastante pesados, cuatro a nivel este, nacional Como te digo, San Martín es sede Y déjame platicarte este, por qué es eh, tan importante este, este evento O diferente a todos los demás bueno, cuando eh, hacen un foro, hablando de que foro para que los jóvenes puedan participar en la política A lo mejor y llevan a, este, a una persona, pero que es mayor, ¿no? Entonces dices, pues prácticamente no, no, no están en la misma sintonía, ¿no? Porque pues, No conectan Exactamente Pero aquí traemos a, a jóvenes de Movimiento Ciudadano que han empezado desde abajo y que ahorita pues, son, están en los pilares este, pues, a nivel nacional. Entonces, este, si me permites, te leo la, este, claro. de qué va a tratar más o sí. menos, cuáles van a ser las ponencias. Quiénes vienen y de qué van a aplicar? Exactamente. Exactamente. Eso es Número uno, este, Marisol Calva, vamos a tener a Marisol Calva, ella es la este, Coordinadora Nacional de Redes Sociales de Movimiento Ciudadano. Ella va a dar una ponencia que se llama Nuevas formas de amar para construir una mejor sociedad. Después viene nuestro amigo que estuvo aquí, Alejandro Flores, nuestro delegado distrital, y este, va a dar la ponencia, ¿por qué ser un líder cuando nadie te lo pide? Se me hace pues, muy interesante también. Y otra figura a nivel nacional, el maestro Abraham Salazar, este, nuestro eh, consejero nacional de Movimiento Ciudadano, él este, va a dar la conferencia, el papel de los jóvenes en la sociedad, y yo, este, coordinador este, municipal de Jóvenes y Movimiento, voy a dar este, la conferencia de política para tu comunidad. También este, va a venir con nosotros, nos va a dar una ponencia, Rodrigo Samperio, él es nuestro coordinador nacional de Jóvenes en Movimiento, él ha sido ya diputado local, es actualmente diputado federal, entonces este, pues él es un referente pues, demasiado importante para nosotros, que creo que Va, este, nos va a servir mucho ¿no? los consejos y las cosas que nos diga. Y Ferrer Galván, que es el coordinador nacional de la Fundación Úrsulo Galván. Esos eh, van a ser nuestros ponentes. Eso va a ser el 31 de agosto. El 31 de agosto a las 4 de la tarde en San Martín Melucan, en el Salón Social El Bosque, calle 24 de Febrero, número 6, en la con colonia Tamasolapa Ok, ¿Y, los... ¿y cómo es la entrada? Si ¿Sí llegan nada más. Sí. Puros chavos. Puros chavos. ¿verdad? Puros chavos. O sea, si un uno que ya está, ya rebasa. No? Sí, sí, no. Ya, pues, ya pues, se ve medio roquí, dice. Se... Pues, sí, sí, sí. también, o sea, no, no le. No le este... no, puede ir quien sea. Sí, verdad, ahí te, es, te la platicamos. No, es que ¿verdad? es, que es general, ¿no? Entonces, pero entonces, es pero ¿para qué viene, a si no le vas a entender. Que... No, no, no, este. Digo. Puede ir quien sea, es un evento enfocado más a jóvenes, pero puede ir quien sea. Perfecto, entonces la entrada es libre, pueden entrar, libre. llegar así es, y así estar, es. escuchar a estos ponentes importantes que vienen de todo el país, hablar de temas de jóvenes, como por qué ser un líder te lo pide, política para tu comunidad y además creo que es muy importante en el caso específico de la juventud y el diagnóstico que nos acaba de dar acerca del municipio. Eh, cuestión de que no hay espacios eh, públicos adecuados claro. eh, para poder expresarse, pues va muy ligado a fin de cuentas a, lo, a la obra pública, va muy ligado al tipo de inversión que se hace en una administración, en un ayuntamiento, y más ahora en el cual el espacio público después de la pandemia y después de todo esto ocupa se vuelve preponderante se vuelve una figura principal en cómo conviven eh, los jóvenes no en que la obra pública cómo va en ese tema en San Martín eh, pues eh, la realidad hay mucha escasez no se ve obra pública en el municipio para ser un municipio tan grande, importante y con un recurso eh, pues también importante, podemos decir que no hay, no hay obra pública. Lo que se comenta o lo, lo, lo que se ve, pues no te puedo presumir que tengamos eh, la mejor alberca olímpica en el municipio o que tengamos la mejor cancha de fútbol o de béisbol, porque no lo hay. Entonces se necesita recuperar todos esos espacios públicos, espacios deportivos, porque van de la mano, Eduardo. Nosotros tenemos una problemática muy grande que es la inseguridad y la corrupción que se vive. Uh -huh. Para poder trabajar en la prevención del delito necesitamos espacios deportivos, necesitamos estar todos ocupados en el deporte porque trabajamos en la prevención del delito. Si no hay prevención vamos a tener los resultados que estamos viendo, porque no hay prevención y el resultado que, que da la fiscalía es ese, no es un resultado donde no hay voluntad política en San Martín Texmelucan, donde, donde no hay prevención del delito y donde la corrupción ha estado imperando en nuestro municipio. Es por ello la importancia de trabajar en esa reconstrucción de nuestro tejido social y que todos sepamos qué es lo que se tiene que, que hacer en San Martín Texmelucan. Creo que la participación de los jóvenes es lo más importante que hay, así como la participación de las mujeres y en general de toda la sociedad. Hoy la unidad hemos eh, dicho que va a ser lo que nos va a sacar adelante, una unidad en la sociedad, la unidad en las colonias, la unidad en las mismas familias, al menos hablando de San Martín Texmelucan por la situación que vivimos tan complicada y por supuesto que nosotros sabemos que tiene solución, que nuestro municipio eh, de San Martín que nos ha dado tanto y que lo hemos visto pues eh, desde hace muchos años, como, o más bien como uno de los municipios, pues, Hermosos, ¿no? Porque ahí vivimos. Creo que eh, todos podemos recuperar ese bello San Martín Texmelucan que anhelamos tanto. ¿Y el Ayuntamiento ¿no, no les hace caso? ¿No? Pues este. Porque eso, o sea, porque el, la problemática está ahí. Y también a fin de cuentas es parte de este ejercicio de hacerse escuchar como jóvenes, decir, oye, está pasando esto, ¿no? Pues la verdad es que. Te digo, yo y mi grupo no lo hemos intentado, no hemos intentado tener comunicación con ellos, aunque, pues, conozco otra gente que, que sí ha dicho, bueno, pues vamos a platicar con ellos, y así. Te reciben, pero al final solamente se queda, digamos, en una plática, ¿no? O sea, no, no vemos realmente, un, sí vemos un acercamiento, pero no vemos realmente un apoyo hacia los jóvenes. Es, esa es mi, mi visión. Sí, porque una sociedad, un gobierno que no escucha a sus jóvenes, pues también está peligro, perdido perdido de brújula, ¿no? Sí. Totalmente. Creo que eh, ser gobierno, pues es eh, tener ese contacto con, con la gente, con la ciudadanía, trabajar realmente en las políticas públicas que hacen falta para San Martín, y hoy es eh, lo que no vemos. Desafortunadamente, y con mucha tristeza te lo digo, creo que... Eh, pues se está eh, perdiendo nuevamente la oportunidad de crecimiento en nuestro municipio, y tres años más eh, pues permanecerá estancado si no se toman medidas eh, pues eh, a favor de nuestra sociedad texmeluquense. ¿Qué, ¿Qué mensaje les darían ustedes en base a estas cifras que nos han dado esta situación local eh, a la ciudadanía de San Martín Texmeluca que los está ahora viendo, tanto a la ciudadanía en general como a los jóvenes, con lo que viene para el futuro? ¿Cómo, ¿Qué mensaje de organización, qué mensaje eh, cívico pudiera montar? El mensaje es de unidad, Eduardo, porque lo hemos demostrado y lo hemos dicho. Creo que cuando hay una actividad la ciudadanía participa y la ciudadanía en San Martín lo que busca es eso, el poder participar para ayudar a su calle, para ayudar a su colonia, a su comunidad, en su junta auxiliar. Y creo que la unidad es lo que va a marcar la diferencia. En San Martín, Texmelucan, te puedo asegurar que la gente está puesta para poder colaborar, para poder trabajar, y hoy más, más que nunca por eh, la necesidad eh, que se vive en la inseguridad. Entonces, yo veo una, una ciudadanía comprometida, una ciudadanía que está esperando la misma oportunidad de poder trabajar y colaborar. Entonces, creo que si eh, existe esa oportunidad de coincidir, va a ser lo mejor para San Martín, porque se espera que realmente un gobierno venga a trabajar de la mano, con toda, la, con toda la ciudadanía. Es lo que esperamos. Pues eh, lo que yo les podría decir a, a la ciudadanía de, de nuestro municipio es también o sea que siempre nosotros hemos, eh, nos hemos apoyado siempre como comunidad y debemos de seguir así. Y también mandar un mensaje de resistencia, que siempre nosotros, a pesar de todas las cosas que hemos pasado, a pesar de todo lo que hemos vivido de los gobiernos corruptos, eh, de los malos gobiernos, de gobiernos que pues no hacen nada, este, que resistan, que sigan creyendo en que hay personas buenas que quieren hacer las cosas para nuestro municipio porque estoy convencido de que lo mejor está por venir. Perfecto, vamos a leer algunos comentarios, algunos... Saludos, Ruth García. Saludos a Ricardo Masip, joven comprometido con la sociedad. Gracias, Ruth. Gilberto Loera está viendo el video. Saludos, Gilberto el, mi amigo Gilberto. Saludos. ¿Qué? Tengo un amigo, Gilberto Loera. Herme, Herme García está viendo el video. García Orozco Ascensión. María Eugenia Díaz, sin duda el mejor. y Es y será el maestro Abraham Salazar. Horchata de Agua está viendo el video. Horchata de Agua, un fuerte abrazo al licenciado Alex Flores de parte de la señora Cecilia Bustamante. Te manda saludos, como José Antonio Huerta, saludos a todos los jóvenes, un gran trabajo. Jennifer García, El Futuro es Naranja, Luis Eduardo está viendo el video, María de Carmen Martínez, saludos a Ricardo de Jóvenes en Movimiento, Gerardo eh, Cepeda está viendo el video, Apolonio Méndez Meneses está viendo el video, Valeria Pérez, Nexus Suárez está viendo el video, Fernando Varela, se necesita un cambio verdadero en el movimiento ciudadano es la alternativa, apoyemos. Ismael Alejandro Bermejo Águila está viendo el video, saludos. Saludos, saludos, a, saludos a nuestro amigo Ismael. Mari Rendón está viendo, Loris Rojas, saludos al señor Alejandro, desde la segunda ampliación Guadalupe. Jesús Junior, saludos a Alejandro Flores, saludos a Ricardo Mejor Líder, Kiktaf Romero García. Y bueno, bastantes saludos gente que está viendo. Eh, pues bueno, pues yo quiero antes de terminar felicitarlos porque no hay nada mejor que hacer algo por la ciudad, algo por la ciudad en la que vives, que es en la que todos vivimos. Y creo que debemos de entender que este planeta es uno solo. Yo creo que a veces la pandemia nos dejó una lección muy grande y como que ya se nos está olvidando, ¿no? Como que fuimos muy sensibles al principio de decir, oye, esto es lo mismo, tenemos que cuidar, pero como que ya se nos está olvidando. Entonces, qué bueno que hagan estos esfuerzos, y más en los núcleos que son las ciudades, que yo siempre he dicho que tienen que estar. Tuvimos una emergencia médica, pero puede haber emergencias económicas, emergencias de desastres naturales, etcétera, y tenemos que estar preparados todos para ello y mucho a gracias. través de la solidaridad. No sé si gustan dar algún mensaje final a nuestros auditorios. ¿Por ah, bueno, los dos? Pues, sí, bueno, Nosotros, pues, este Primero que todo, un placer estar aquí y agradecerte por este espacio que nos permitiste. Eh, envío saludo a, a, a los chavos de jóvenes. Amigos, este, seguimos trabajando y ya verán que lograremos cosas grandes. Gracias Eduardo, pues eh, mandar un saludo a nuestro coordinador estatal, Fernando Morales, a través de todo el apoyo que brinda el comité, también es posible todo lo que podemos hacer. Creo que hoy la, la unidad y el trabajo se ve, eh, no cabe duda y diría uno que el futuro es naranja, por toda esa eh, relación, ese apoyo y liderazgo que se ha demostrado el poder eh, trabajar eh, de una manera para, a, para beneficiar a la ciudadanía creo que es lo mejor y lo has dicho bien Eduardo yo te puedo asegurar que con las conferencias que hemos dado como el reto Frank donde pudimos detectar a los jóvenes que tenían en ese tiempo la intención de suicidarse uh -huh. ¿sí? detectando a los jóvenes para que no eh, cometieran eh, o no se suicidaran también en la prevención de adicciones que tuvimos apenas hace eh, mes y medio con Tato Valderrama, quien nos acompañó desde Sonora, hemos eh, tenido la oportunidad de llegar de cerca con los jóvenes y saber la problemática, porque no nada más se suicida alguien porque se le ocurrió, sino porque hay algo atrás y eso algo atrás tenemos que ayudar. Y creo que lo dijiste bien nuevamente, en esta pandemia, eh, tenemos que sensibilizarnos. La reconstrucción del trabajo, la reconstrucción de, de nuestro tejido social es una tarea de todos. Todos podemos poner nuestro granito de arena para contribuir y realmente vivir en un, en un mundo mejor, si lo puedo decir así. Y gracias Eduardo por esta invitación, de verdad. Te lo Al agradezco. Gracias, un gusto también. saludar a todo tu auditorio. Esta gracias. Es tu Alejandro, un mensaje final, delegado del Movimiento Ciudadano Distrital. Aparecemos y desaparecemos, <risa> pero con la misma <risa> alegría. Dinámico <risa> set. Es un set muy dinámico. Agradecemos, por supuesto, la invitación de Eduardo. Muchísimas gracias, de Erika. Agradeciendo y refrendando además nuestro compromiso con la encomienda que tenemos, tanto Abraham como yo, y que la unidad, pero también. En un esquema de trabajo plural podamos seguir avanzando en favor, no solamente Puebla, sino de toda la República Mexicana y que vienen cosas buenas, pero también se está trabajando con base en la empatía que es importante y la buena voluntad. Así que muchas gracias. Al contrario, esté en es su casa, esperamos también verlos pronto, el 31 de agosto, no se les olvide, 4 de la tarde en el Salón Social, ¿cuál era? El Bosque. El bosque ahí en San Martín Texmelucan, acérquense y conozcan. Así es. Camino a Tlanalápana. Camino a San Rafael, Tlanalapan. Y nos cuentan cómo les va. Nos cuentan cómo les va y nos mandan videos para estar Y ahí. que además puedan ir ustedes también, porque. Pues siempre no, que en Roca es Roca favor, rocos, vivirlo no, no, pues sí, ya, ya, ya que no, Ya dijimos los que los, por, los chavos. ya me han quitado <risa> las ganas. Yo dije, <risa> sí, pues sí voy, pero luego dije, <risa> no dije, <risa> no. No. Es que pero Ricardo dijo. dijo así, ah, bueno, es, pues, así es, así es. <risa> Entonces, este, hablo de los, de los eh, ponentes y puros chavos, digo, bueno, pues puros chavos, ahí estamos. Entonces, gracias Ricardo, bueno, nos sumamos a los, a los chavos rupos, ¿no? Así es, Pero, así pues, es muchas gracias, de verdad, este, Master Ram todo el éxito, todo el éxito. Gracias del mundo. Eduardo, échenle muchas gracias y un gusto tenerlos en este es su casa. Un placer. Amigas y amigos, pues muchas gracias por sintonizarnos este día, próxima semana, ya con, no ya mañana, no, mañana, mañana. Ya mañana con nuestra este, titular, Erika Rivero Almazán. Pasen una muy buena tarde, hasta luego. Yo soy Diana Bertó, sobreviviente de violencia vicaria y pertenezco al Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Soy mamá de Elena y estoy esperando que la ley me regrese a su lado.